El proyecto se estructura a partir de un proyecto de Rafael Iglesias que es la escalera de madera y también el edificio Altamira. Rafael Iglesias es uno de los exponentes más importantes de la arquitectura argentina eh, y el proyecto de alguna manera responde a, un, a ese referente y estructura eh, esa dinámica de su arquitectura dentro del pabellón. Eh, por eso aparecen estos listones eh, articulándose entre sí, creando lugares de encuentro, eh, un poco siguiendo su filosofía de experimentar. ¿no? La muestra llama Experimentar eh, y la idea es experimentar desde la Argentina. Eh, lo que hemos traído como, como arquitectos eh, en la Bienal son todos arquitectos que en, en mayor o menor medida o dentro de distintos contextos han experimentado eh, ...y han podido eh, recuperar la arquitectura argentina... ...desde eh, una visión mucho más local... ...o sea, han eh, filtrado la influencia europea... ...pero también la han tamizado y la han mestizado... ...con nuestra cultura eh, argentina y latinoamericana. Son arquitectos que no han venido ninguno de ellos a la Bienal... ...y que es su primera vez para todos... Eh, y eso es una experiencia muy importante para nosotros, que los hemos estudiado como jóvenes arquitectos y que de alguna manera fueron nuestros maestros eh, desde siempre.